Naki Soto. Después de una cuarentena larguísima. Una cuarentena que creo que no se ha acabado. Uh, no. Aunque digan que diciembre es muy flexible, que es flexible y seguro, que la mamá de Tarzán... Uh, uh, esta cuarentena no se acaba. Y lo que no se acaba tampoco es el conflicto político venezolano. De eso vamos a hablar hoy aquí en En Serio. Él es Luis Carlos Díaz. Y ella es Naki Soto. Estamos ya en diciembre. Y el 6 de diciembre se esperan aquí que haya una suerte de proceso electoral, entre comillas que tiene una narrativa muy extraña, porque es la narrativa del poder. Es un proceso realmente amañado, sobran características además para explicar por qué se acerca más al concepto de una farsa y no de una franca elección. Todo el circuito del poder sobre el poder ha estado marcando las dinámicas de este proceso, así que se supone que la abstención sea la protagonista. La gente quiere análisis político y para eso es este en serio. Y lo primero que tenemos que decir al respecto es que las elecciones para renovar la Asamblea Nacional en Venezuela son necesarias. Y son necesarias porque el periodo de la Asamblea en teoría se acaba, es de cinco años. El asunto es que también son necesarias las elecciones presidenciales, libres, justas, creíbles... Con consenso, con acuerdo entre las partes y que garanticen que la voluntad de la gente se pueda expresar normalmente. Eso no se tiene y tampoco se va a tener el 6 de diciembre. Por lo tanto, se consideraría que no es un proceso real ni creíble. Así que Venezuela entra en un limbo. Porque lo que pudiese pasar es que después de este 6 de diciembre haya una asamblea que siga en funciones hasta que haya elecciones de verdad y otra que dice que va a ser la asamblea, pero que está constituida de chavistas con chavistas. Bueno, ya vivimos el ejercicio con la Asamblea Nacional Constituyente, otro ejercicio por imposición del chavismo, una institución que no sirvió para absolutamente nada más que para aterrorizar las primeras semanas de funcionamiento y para su propia convocatoria de resto aprobaron unas leyes supraconstitucionales de la mamá de Tarzán y la cosa y las grandes leyes más allá de la constitución y la gloria y no han servido de un carrizo más que para la censura del Estado, un Estado que Aprendió a aplicar una supuesta ley contra el odio que utiliza en contra de los disidentes, jamás contra los propios. No importa cuánto odio expresen sus propios militantes ni sus autoridades, a ellos mismos no se las aplican. Pero basta con que seas disidente y ahí sí aplica la ley. Y esa Asamblea Nacional Constituyente no cumplió con una de las primeras tareas que se esperaban para ella, que era darle legitimidad al Poder Ejecutivo venezolano. Y habrá gente que diga, bueno, pero la legitimidad no le importa nada a un sistema autoritario y totalitario que no tiene ningún freno. Ok, pero esa falta de legitimidad es la que impidió la segunda cosa, que era conseguir financiamiento internacional. Nicolás Maduro no puede conseguir financiamiento fresco, real, de dinero de verdad de países serios, y por eso ha ido buscándose camaradas en Bielorrusia y en Irán y en China y en Rusia, que al final no le dan plata, le dan armas, le dan vestidos, le tecnología. dan tecnología... Tecnología chimba, cosas que no usan, les da peroles, pero plata, cash, no hay. Y esa, esa legitimidad que no le dio la Asamblea Nacional Constituyente y que no se logró desde 2017, con esta nueva asamblea, que en teoría arrancaría a partir de, el, de enero, pues tampoco tampoco le va a dar ese carácter. Bueno, se supone que no hay problema con el asunto del dinero, LC, porque para eso existe la ley antibloqueo de Nicolás. El, se supone que todo todo el peso de las sanciones es lo que le ha impedido hacer las cosas bien. De no haber existido las sanciones, Pana hubiese sido una administración de lujo, claro. una cosa... Eso sería Dubái. Muchacho, una cosa, una maravilla, la cantidad de empresas privadas funcionando, un país bollante, produciendo más que el carrizo viejo y... Qué lástima, qué lástima de verdad que se atravesaron las sanciones. Y en efecto, este hombre no ha dejado de decir cada vez que abre la boca que le sabe a leña la posibilidad de que una importante cantidad de países de la comunidad internacional diga, no voy a reconocer esto que va a salir de allí el 6 de diciembre. No son unas elecciones transparentes, ni democráticas, ni justas, Incluso tu Tribunal Supremo de Justicia le quitó a partidos políticos de oposición sus marcas, sus símbolos, para que los uses tú y la gente que tú designaste para esos partidos políticos, que es como pasarte más allá de todas las barbaridades que habían cometido y, sin embargo, así está ocurriendo. Entonces, el concurso no es por legitimidad. En efecto, no le interesa la legitimidad, pero sí le interesa destrozar la oposición que existe. Ahora es liquidar entonces a la asamblea actual o al menos a sus miembros y desmembrar, valga la palabra, esta institución. Vamos a explicar cómo llega entonces el chavismo al 6 de diciembre. Ya explicaste una parte que es que el TSJ se roba partidos políticos opositores, le quita uh -huh. las tarjetas, pero es que también fueron contrapartidos chavistas. Partidos como eh, Tupamaros y otros más han perdido sus tarjetas, sus liderazgos, sus direcciones y un montón de cosas. Básicamente porque el chavismo no acepta disidencia que no se le rinda, que no, que no sean unos títeres a su función. La otra cosa que ocurre es que se nombra también de manera ilegítima a las autoridades del CNE. Entonces se tiene una serie de nuevos rectores, algunos de ellos sin siquiera conocimiento de cómo funciona el sistema electoral. Eso Cosa sí, que no han maquillado, por no, cierto. No, no, no, ah, no, no, no, o sea, el no, desconocimiento ocultan, sobre el área. No ocultan su ignorancia sobre los temas, su desprecio absoluto al asunto técnico, a los protocolos, a los estándares de seguridad, a conocer el software, el hardware, a mostrar las licitaciones y ese montón de cosas. Pero es que además cambiaron muchas cosas en el CNE, pero no cambiaron a Carlos Quintero que es el rector suplente que tiene más poder que todos los demás rectores y que está allí desde la administración pasada. El Otra papá cosa. de los helados, LC, porque claro. además a mí me llama poderosamente la atención que el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, diga nuevamente como, mira, cada lector tiene que estar pendiente, por si acaso, de cotejar dónde es que le corresponde votar, no sea cosa que lo hayan migrado, no sea cosa que usted se presente en la escuela donde siempre ha votado y no sea esa mosca, cuidado, y lo migraron. Que hable a estas alturas del partido de la posibilidad de una migración que no sea... Uh, democrática, abierta, comunicada, es muy grave. Pero ya está. Esta gente ha hecho, además, una de las supuestas campañas electorales más alevosas, más fuera de lugar que ustedes se puedan imaginar. Eh, todo, todo el protocolo que demanda la pandemia lo han burlado a placer. Han hecho concentraciones solo, solo para el ego de sus líderes. Para que haya gente gritando y aplaudiendo porque están obligados a asistir. A más estos lugares. nada, más nada, pero un problema de egolatría. Esto no es un problema de poder popular ni de ascendencia sobre los otros. Ah, ah, ah, ah. Gente sin mascarilla, gente amuñuñada, gente sudando. Todo lo que puede pasar en cada una de estas regiones en las que se presentaron y haya contagios es absoluta responsabilidad de esta gente. Aquí no intervino el CNE, aquí no intervino el Ministerio de Salud, no hubo una sola sanción, al menos moral, por la manera como se ha llevado esta supuesta campaña. Una porque campaña... además el PSUV compitiendo consigo mismo. Es una campaña además con uso de recursos públicos oh. a placer, lo que te habla entonces de una campaña corrupta e inaceptable. Y hay otra condición más con la que se llega a estas elecciones, y es el robo del voto indígena, que para mucha gente pues le dará igual, porque efectivamente desprecian, a otros venezolanos, pero los indígenas en Venezuela tenían garantiz garantizado el voto universal directo y secreto. Y eso fue eliminado por este Consejo Nacional Electoral, que ahora los obliga a una suerte de elección de segundo nivel, donde tienen que tener unas autoridades locales escogidas de una manera muy extraña para poder elevar su voz. Y esto tiene una razón, y es que el chavismo perdió las elecciones en los departamentos indígenas que tenía Venezuela. Y las perdió terriblemente, tan terrible, que le eliminaron la posibilidad al Estado Amazonas en el año 2016 de juramentar a sus propios diputados indígenas. Entonces, llegar a unas elecciones con estos niveles de trampa, robo y demás hace que la ONU, la OEA, la Unión Europea, montones de países de América Latina y de Europa no acepten este proceso. Sin embargo, para el chavismo significa que compiten contra sí mismos y ocurre algo curioso, y tú lo has narrado, Naki. El chavismo se comporta como oposición. Y yo no sé quién sea el responsable de haberles diseñado esa estrategia, pero es inaceptable. Yo creo que se mezclan dos cosas donde, donde emerge la ira de cualquier ciudadano que te consideren un tarado que asuman que tú no tienes manera de hacer memoria sobre sus 21 años continuos en el poder y además esta manera de salirse, de zafarse de su responsabilidad sobre cada problema público en este país. Es impresionante, pero la narrativa de Cilia Flores, la esposa de Nicolás, es pobrecito. Mira, es muy sencilla. Todo lo que está mal es responsabilidad de la oposición. Y donde no calce la responsabilidad de la oposición, pues entra la responsabilidad de las sanciones. Y esas dos variables combinadas lo explican todo. El estado del sistema eléctrico nacional, el estado del Guri, todo lo que ha ocurrido con las lluvias en fechas recientes. Todo, todo, todo se explica con la oposición o las sanciones. Y se da en el tupé entonces de decir cuando volvamos al poder, cuando nunca han salido del poder en 21 años. Y ahí entonces ocurre algo, y es que estamos ante una, unas elecciones que son una farsa, pero además donde se habla del futuro como si hubiese algún tipo de esperanza, como si hubiese algo que ofrecerle a la gente más allá de la miseria que ya ha vivido y que se va a prolongar en el tiempo con estas reglas de juego. Sobre todo porque una de las ofertas es esto que ya nombraste, la ley antibloqueo. Que es una suerte de decirle, miren, la asamblea no tendrá legitimidad, ni conseguiremos financiamiento internacional, pero podemos rematar, podemos vender empresas que han sido estatizadas en Venezuela, dárselas a capitales privados del mundo, porque es que pareciera como que Venezuela es atractiva para... Alguien que quiera hacer negocios donde no hay reglas de juego ni respeto a la propiedad privada y con eso vamos a financiar nuestra propia crisis. Vamos a llevar adelante esta crisis. Esa es la nueva fantasía. Una fantasía que cuando la gente va a lo tangible significa que es que hay más miseria y se va a prolongar. Oh, sí, cómo no. Tanto lo suficiente como para que Nicolás se dé el tupé de decir en un ejercicio de chantaje y peculado de uso a las primeras VH que me lleven bastante gente a votar, yo voy a premiar a sus comunidades. Y un premio efectivamente en Venezuela, lamentablemente, en esta versión de país es que no se te vaya la luz en todo el día o que puedas tener agua durante más de una hora y esta agua no llegue en calidad barro, que puedas tener acceso al gas doméstico. Esos son los premios que podrías darle a una comunidad. O cajas de comida, porque según las palabras del poder, el que vota come, y el que no vota, pues, no come. No, pero sí. se supone que eso no es una amenaza, es como supuestamente lo diría una mujer en su casa. Pero es muy grave que el poder efectivamente asocie... Asocie la posibilidad de comer en un país que tiene semejante crisis alimentaria, que vive una emergencia humanitaria compleja, que asocia la posibilidad de comer con el voto. Eso es chantaje, eso es especulado, eso no se hace, pana. Esa es la situación del chavismo tratando de tomar otra vez la Asamblea Nacional. Pero la oposición cambió. Y es que resulta que ahora tienes un conjunto de opositores que está bailando la canción que le ponga el poder. Uh -huh. Van a participar en estas elecciones y se hacen llamar a sí mismos opositores. Uh -huh. Otros se han disfrazado de partidos opositores y, por ejemplo, tarjetas como la de Acción Democrática fueron robadas, Voluntad Popular, la de Primero Justicia la tomaron y luego la devolvieron y se inventaron otro partido. Y además, no solamente se la robaron, y esto es importante, sino que es que están obligando a los canales de televisión y a las emisoras de radio que quedan en Venezuela a transmitirle esas publicidades donde usan la, la, los nombres de, de esos partidos, donde le dicen a la gente que, que sí van a estar participando cuando públicamente se ve que no son los partidos opositores los que están allí. Bueno, a, a cualquiera le puede patear el hígado a ver supuestamente un representante de Acción Democrática jalándole mecate a Iris Varela y a Silvia Flores. Sí. El ejercicio de mea culpa de Bernabé Gutiérrez es una cosa realmente vergonzosa. Tú tienes el legítimo derecho de ser un arrastrado y solo un arrastrado, pero hacerlo en televisión pública y tratando de meter a todo el mundo en esa historia es asqueroso, es realmente desagradable. Por Bernabé ir a votar no sé quién, pana, no sé quién, porque efectivamente, y creo que es una de las esferas donde el chavismo tiene más reticencias, pero es inevitable... No hay incentivos, Nicolás puede decir que tiene perniles, los juguetes del niño Jesús, que se va a quitar el bigote, que sí le va a volver a pintarse el pelo negro, tú puedes decir lo que se te pegue la gana, no hay incentivos para votar en este país. Ya es una desgracia llegar a una farsa porque no es transparente, democrática, no hay manera de auditar ese proceso. Ya eso, eso es una desgracia, pero además no hay futuro. Después de allí no hay futuro. Tú no estás aspirando que el supuesto diputado que salga electo por el estado tal puede hacer qué? ¿Con cuáles recursos? ¿Con cuáles fondos públicos? ¿Y con cuál legitimidad? Lo que sí va a haber es un reparto de curules. Y ahí es donde entonces entran estos partiditos marionetas. Porque es que la última condición con la que se llega el 6 de diciembre es con una asamblea totalmente amañada. Una asamblea que ya no va a tener 167 diputados, sino que se inventaron 110 escaños completamente nuevos que se van a repartir entre los partiditos que hagan esta jugada de seguirle el curso al poder para darle, bueno, una curula a Claudio Fermín y otra a, a, al, al otro minoritario y al otro personaje. Entonces, eso que vamos a tener a partir de enero no es una asamblea. Lo que nos lleva entonces a pensar cómo Carrizo va a estar la oposición. Ay, mira, yo creo que ahí hay que separar como esos grupos. Lo, lo hiciste sí, antes y hay, y hay que insistir sobre eso, porque no se trata de una misma oposición. Yo creo que hay una emoción que ha crecido de manera sostenida y es... El, el sentimiento de ser defraudado, de no haber cumplido con una agenda, esa agenda con la que ascendió Juan Guaidó cuando hace como esta toma simbólica de poder. Allí había, bueno, unas promesas además fácticas muy, muy sencillas y ninguna de ellas fue cubierta. Entonces esta, esta emoción alrededor de el, el que me defraudó, pues el que no logró ninguno de los tres propósitos, está allí y eso ha ido alimentando una emoción de me da exactamente igual lo que pasa con esta gente, me da exactamente igual lo que pasa con la Asamblea Nacional, no me interesa la oposición y el gran costo alrededor de esta postura es que se lo pones muy fácil al poder. La verdad. Uh -huh. Yo no voy a negar las responsabilidades que tiene la propia oposición sobre esta agenda, pero ponérsela tan fácil al poder, a mí, por ejemplo, me da urticaria. Lo que significa entonces que dentro de la oposición hay unas fracturas. Los que esperan que haya una suerte de continuidad administrativa en esta Asamblea Nacional, uh -huh. que va a ser muy rara porque ya no tiene acceso al hemiciclo desde 2020, cuando se lo impidieron. Ok. Pero tampoco va a tener eh, la misma participación de antes, porque la cantidad de diputados se han ido reduciendo a la medida en la que los apresan, los exilian, los persiguen, los amenazan, los compran. Así ¿okay? es. Entonces eso ha ido reduciendo. A partir de enero esa persecución pudiese ser aún más dura, pudiese ser aún más radical. Entonces lo que te va a quedar es bastante mermado. Y tienes luego a otro sector de la oposición que entiende en el propio gobierno interino una suerte de amenaza. Es como, bueno, no, yo no aceptaría que Juan Guaidó siguiera siendo el líder de esto. O el tiempo se le acabó. O yo no estoy dispuesto a que Leopoldo López, que es quien está, está detrás de esto, eh, gobierne. O no quiero que Borges sea el canciller desde Estados Unidos. Esa, esa, esa tendencia está allí y esa oposición es la que en algún momento dijo, vamos a participar en elecciones, y después dijeron, no, no hay condiciones. Pero no porque lo dijeran ellos, las condiciones son secundarias en su, propio, en su propia escala de valores, sino porque la Unión Europea... Borrell tuvo que intervenir y decir, epa, no hay condiciones, de verdad no hay condiciones. Ese grupo estará esperando justamente a que fenezca, a que se acabe esta asamblea para decirle a la población, bueno, aquí estamos. Vamos a heredar este descontento, esta nada que queda Así aquí. Así es. Y veamos si podemos participar en las de alcaldes y gobernadores y un posible revocatorio. Y unas presidenciales, pero mosca, para 2024. Chamo, o sabes, sea, ya lo calma? han dicho. Además, sin problema. El, la cosa esta de Henry Falcón ya lo dijo. Hombre, yo voy para la gobernación pero un poquito de... ¡Por favor! Este, este es el tipo de gente que ve las, las encuestas y dice... Bueno... Una minoría apoya a Nicolás Maduro y un grupo un poco más grande apoya a Guaidó, pero todo lo demás, más de 60% del país, no tiene representación política. ¿Qué liderazgo podrá aglutinarlos a todos? Entonces se ponen ellos mismos el nombre de ninguno. Yo soy ninguno. Yo puedo con todos y es mentira. Es mentira. Son vistos por la población como fracasados, como personas que abrazaron el fracaso y lo aman y lo adoran y están dispuestos a cualquier cosa, a cualquier cosa mantenerse en la agenda pública, porque se hable de ellos, porque se les siga, porque le pichen unos fondos a ver si pueden hacer algo. Por tener un empleo los próximos 20 años, ¿sabes? Sí, Organizando a, qué, qué a a la, al resto de la oposición preta por té que tendrá el chavismo. El tema ya no es la competencia contra un poder que tiene su subversión... Eh, fáctica, su versión malandra y su versión formal. Uh -huh. ya, ya ese no es el proyecto. El proyecto es mi, mi terruño, mi pedacito. Mi pedacito que son cuatro o cinco alcaldías, tres o cuatro gobernaciones. Yo, yo vuelvo a las alcaldías, yo vuelvo a mi gobernación porque lo hice burda de bien y tú vas a ver que Cháveres me va a ir... No, a, a mí me parece eso una, una posición tan descartable él como aquella que no pudo lograr los objetivos que se propusieron en la primera agenda, ¿sabes? Sí, los objetivos o sea, complejos. Okay. Y, y el tema, el reclamo común es por qué no son capaces de ponerse de acuerdo, por qué Carrizo sigue esta cosa desperdigada después de 21 años del ejercicio del poder del chavismo, un chavismo que ha ido destrozando progresivamente todas todas las instituciones democráticas y para mí allí está la clave, la clave es que se nos olvidó el encuentro, la capacidad de negociación la capacidad de ponernos de acuerdo porque efectivamente para eso es un parlamento y cuando le quitas el espacio, la oportunidad al disenso de comunicarse, de hablar, de estructurar políticas públicas con base en la divergencia mi hermano, se te, se te acaba la posibilidad de encuentro, no hay más manera de construir, pero además también se nos acabaron las voces públicas, LC. Tenemos una comunicación está. absolutamente secuestrada por el poder. Están censuradas, bloqueadas. La gente en Venezuela no se entera de qué está pasando en la Asamblea Nacional, qué están haciendo los partidos opositores, qué hacen los líderes, dónde están las actividades públicas y no se entera porque están los sistemas de medios totalmente tomados. Esto nos lleva entonces a hacer un cierre y es importante hacer la reflexión que nos va a tomar varios minutos sobre la consulta, porque es que resulta que esto que queda de Asamblea Nacional, esto que queda de gobierno interino, con unos dentro del país y otros fuera, está tratando de movilizar entre el 7 y el 12 de diciembre una suerte de consulta pública, que es un mecanismo que está en la Constitución y que a mí me parece sumamente curioso por una premisa, y es que hace unos meses hubo malestar de parte de la iglesia, de parte de los empresarios y comerciantes, de parte de grupos opositores críticos a la Asamblea Nacional que decían no nos podemos quedar de brazos cruzados. Mira, este llamar a la gente a no votar el 6 de diciembre implica que tú tengas también algo más que hacer. Eh, mira, el juego venezolano no se define en Estados Unidos. Tú no puedes poner esto en manos del de Departamento de Estado. Hay que hacer algo internamente. Y cuando se le plantea la consulta, entonces dicen, no, no, lo que pasa es que la consulta le daría más poder a la asamblea. Entonces, es como un cálculo muy chiquito, como un cálculo muy pequeño de cómo quedo yo ahí, cómo quedo yo en esa fórmula. Pero la consulta puede verse como una manera de protestar, sí. de manifestarse, de protestar en época pandemia, donde no puedes hacer concentración pública. Para mí, de pública. verdad, la, la, a ver, la variable más importante de la consulta en esta oportunidad es una manera de protestar Pasando menos riesgo, LC, pero poniéndote de acuerdo con un gentío que de otro modo no te vas a encontrar. Lamentablemente el nivel de, de desperdigados no, no alcanza solo a nuestros migrantes y refugiados. ONU, eh, ACNUR, perdón, y la Organización Internacional de Migrantes ya lo cifró en 5.4 millones de venezolanos. Somos un bojote desperdigados por el mundo pero también dentro de este país lamentablemente la pandemia hizo que todo el asunto de la protesta se limitara a un asunto doméstico en la calle de mi comunidad 10 personas 20 personas protestamos por las bombonas de gas o protestamos por la calle o protestamos por el agua por lo que corresponda pero el nivel de aislamiento entre una causa y otra es enorme y tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, de arrancar por alguna parte. Para mí es la labor más importante de la consulta, tener capacidad para protestar. Y una de las cosas importantes de la primera pregunta de esta consulta de diciembre es la urgencia, la necesidad de exigir elecciones presidenciales uh -huh. y parlamentarias que sean creíbles. Así es. Lo que de una vez te demuestra que esta gente de verdad permanecer, permanecer, no les interesa. Porque estar ahí llevando palo y ser perseguido, no hay romanticismo en ser mártir. Gracias. De verdad. No, no hay nada de eso allí. Y lo otro es que los venezolanos siguen esperando por una suerte de mecanismo que les permita resolver el conflicto. Porque ¿saben que El costo ha sido excesivamente alto. Son demasiadas vidas, demasiadas familias separadas, demasiada crisis económica, que vamos a abordar en otros en serio, porque este tema no se agota. Así que, Naki, ¿cómo quedamos aquí? Uh, Nada, eh, engrinchado el, el tema de, de el, la manipulación alrededor de movilizar gente en diciembre es una locura de verdad. No, no hay manera de asociar esta farsa del de 6 con alguna posibilidad democrática. Lo que va a surgir de ahí no lo va a representar usted ni me va a representar a mí. Eso no es verdad. Ya, ya es una agenda acordada y efectivamente asociada al mismo poder. Así que, amigos, gracias por seguirnos en nuestros canales. Gracias por reactivarse, por suscribirse y marcar las notificaciones en ¿Es YouTube. Es verdad que abajo hay una campanita, una cosa maravillosa. Y nosotros uh, somos... ¿Cómo es que se llama este canal? Naki Luis Carlos. Todo pegado.